hola qué tal gente cómo están bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo video y bueno hoy les voy a decir unas eh, unas cosillas que bueno hasta el momento han salido de la 2.2 que básicamente es que RobTop desde el año pasado está diciendo esto de la 2.2 vale que la va a sacar después de que, bueno, va a empezar a hacerla después de que, empie, que termine la 2.11, que es la que arregla los bugs de la 2.1, ¿vale? Entonces, vamos a empezar así desde el 7 de abril, que, pues bueno, de esa fecha empezó a hablar sobre la 2.2, y pues ni siquiera había sacado la 2.1, ni siquiera había hecho nada, ¿vale? Entonces, eh, si me escuchan la voz un poco rara es porque me da la gripa, me cago en todo, y pues bueno. Entonces, el 7 de abril de 2016 dijo que iba a ser el Collapse System, como todos se dieron cuenta, ese Collapse System, algunos decían que salía en la 2.1. pero no, pero no. Eh, mejor la he decidido sacar para la 2.2, bueno, la va la a ser en la 2.2, que creo que todavía no la ha he hecho. Y es el Collapse System, o sea, un sistema de Collapse que, bueno, que creo que va a ser dentro del juego, ¿no? O sea, es que no sé, no sé hasta ahora cómo puede hacer o porque no ha explicado nada sobre eso, ¿vale? Entonces acá no me puedo inventar nada, ¿vale? Entonces la otra es que... Eh, el 24 de abril de 2016 eh, RobTop menciona varias novedades Entre esas, la actualización 2.3 Que será la realizará el nuevo nivel Demo, bueno yo creo que eso será para La 2.2 porque como lo, bien lo ha dicho Ya está Net creando Las canciones de Electrodynamics Y Electrodynamics 2 y Teoría 3, vale, entonces yo creo que eso va a ser Para la 2.2, vale bueno, entonces el 22 de 25 de mayo eh, del 2016, Roto menciona que quiere agregar un modo eh, al estilo de juego. O sea, digamos, quiere agregar eh, como una, un nuevo vehículo, ¿vale? Que se va a llamar Swing Cupter. Que bueno, eh, es como la bolita de gravedad. El nuevo vehículo que va a sacar, igualmente estarán viendo una imagen sobre eso, ¿vale? O un video. Eh, y pues bueno, el 29 de septiembre del 2016, eh, DJ Net publica en su muro de facebook una foto diciendo que está en camino las canciones de Electrodynamics 2 y Electrodynamics 3 y estarán en geometrías obviamente vale cabe destacar que cuando Roto crea un demon para una autorización está bien acompañado por un nivel Harder o sea que cada vez que crea un nivel demon va a traer un nivel Harder y creo que esa va a ser el Electrodynamics 2 vale así que pues bueno el 4 de febrero de 2017 ya estamos hablando de este año Roto dice que después de publicar la 2.11, ¿vale? Eh, trabajará en la actualización, la cual será centrada en, en el sistema de collapse Y será algo pequeña, ¿vale? Confirma que ya sabe cuál canción va a usar, ¿vale? Y también habló con DJ Nate Bueno, DJ Nate Sobre eh, Electrodynamics 2 y Electrodynamics, digo, y Tier of Everything 3 Que sería la tercera parte del Tier of Everything Que es una saga, verdad, que es increíble, ¿vale? Sus niveles son increíbles Y pues, bueno Mm, y dice que es probable que no agregue el nuevo vehículo, o sea, el de la gravedad El que yo estoy, pues bueno, el que es, estaba hablando ahorita, que se llamaba Cupter, Pues es posible que no lo eh, meta, ¿vale? Y algo que, pues bueno, eh, creo que a todos les va a interesar, ¿vale? Es que los devaols, vale, va a haber un devaols, ¿vale? Pero será diferente a los otros, ¿vale? vale a ver si le pega el micrófono, me cago en todo. Entonces, no usará la mecánica eh, de códigos, que siempre ha utilizado códigos para desbloquear, sino que ahora serán minijuegos u otros métodos de desbloqueo de iconos o sea, que digamos van a haber minijuegos así, ¿no? yo que sé, niveles con strike fly o, o cosas difíciles así quién, se lo, quién sabe qué será, vale pero ya no serán los mismos códigos en los de vault, vale, que siempre hay que meter un código para que le den un, un icono, pues ya, ahora no ahora no, vale, entonces, eh, pues bueno eso es la todo lo que ha dicho Robtop hasta el momento sobre la 2.2 y pues bueno, abajo en la descripción les dejaré esta página donde encontré esto vale para que digan después que no que es fake y todo eso, no, no, no, es 100% real lo no, fake, un link mega, y pues bueno, eh, hasta acá lo voy espero que os haya gustado el video, ya saben, no olviden suscribirse a mi segundo canal, y nos vemos, hasta la próxima, adiós.